Hola, vamos a analizar sintácticamente esta oración simple. Los modistos compraron varios metros de tela. ¿Por qué es una oración simple? Porque solo tiene un verbo, el verbo compraron, que nos da la pista de quiénes compraron, quién es el sujeto, quién hace la acción del verbo. Los modistos, sintagma nominal, sujeto, sintagma nominal, porque el núcleo de este sintagma, de estas dos palabras, es modistos, que es un sustantivo, es un nombre, de ahí que sea un sintagma nominal, también llamado grupo nominal. Y hay una palabra más, los, acompaña a modistos, es un determinante. Bien, ya está analizado el sujeto, todo lo que no es sujeto, que es predicado, sintagma verbal predicado verbal, predicado verbal, ¿por qué? Porque no es ni verbo ser, ni estar, ni parecer, no es un predicado nominal. ¿Y por qué sintagma verbal? Porque el núcleo es un verbo, el verbo compraron. Bien, cuando analizamos el sujeto, perdón, cuando analizamos el predicado, el primer paso después de buscar el núcleo y viendo que es un sintagma que es un predicado verbal, es decir, que no es verbo ser, estar o parecer, el siguiente paso es buscar el complemento directo. ¿Qué compraron? Compraron varios metros, varios metros de tela, varios metros de tela blanca. Lo compraron todo. Vamos a hacer la prueba. Metros es plural masculino. Si aplicamos el truco de la canción lolas, los, las, lola, los, las, es decir, sustituir el complemento directo por, en este caso, como es masculino singular, los, los modistos los compraron. Pega, ¿verdad? Efectivamente, todo es sintagma nominal, complemento directo. Vamos por partes. El núcleo del complemento directo, si hemos dicho que es un sintagma nominal, tenemos que buscar un sustantivo, un nombre. Metros es el núcleo. Varios metros, varios sería el determinante. Y de tela blanca, está claro que es un complemento que habla de metros, es un adjetivo ¿Compró varios metros largos, cortos? No, no es un adjetivo. Eh, es, una, es un sustantivo, es una aposición tampoco. ¿Qué puede ser? Sintagma preposicional, porque empieza por la preposición de, complemento del nombre, efectivamente, donde el enlace es la preposición de, tela blanca sería el término, tela es el sustantivo, el núcleo de ese complemento del nombre y blanca el adjetivo, el adyacente adjetivo. Veis que como el complemento del nombre de tela blanca se puede seguir descomponiendo, tela podríamos decir que es el sustantivo núcleo y blanca el adjetivo adyacente. Quedaría analizada así esta oración. Los modistos compraron varios metros de tela blanca. ¡Gracias! Zagur.